Llevo mi cabello así porque fue como darle a conocer a las personas, a la comunidad afro, que el cabello 4C sí crece, el cabello de verdad crece. Entonces para que las personas conocieran que con productos naturales, que con mascarillas y con persistencia podemos hacer crecer nuestro cabello.